¡Hola chicos! ¿Cómo les va? ¿Bien? ¡Les habla el profe David! ¡Esa! Muy bien. En esta oportunidad les quiero comentar que yo tengo un amigo, que es un conejito. Ese conejito tiene mucha imaginación. Yo ahora les voy a leer un cuento, que es un libro-álbum, y quiero mostrar cómo utiliza este mismo conejito la imaginación. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Para todos los niños que juegan con caja de cartón y utilizan su imaginación. Conejito, ¿qué haces sentado en esa caja? ¡Rum! ¡No es una caja! ¿Por qué te has subido a la caja? ¡No es una caja! ¡Oh! ¿Para qué echas agua a la caja? Es una caja. Uy, ¿dónde está? ¿Ahora te vistes en esa caja? Esto no es una caja. ¿Seguís dando vueltas en esa caja? Ay, que no, no y no es una caja. Entonces, ¿qué es? Mmm, a ver, a ver. Ah, sí. Es mi No es una caja. Adiós. ¿Y qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Qué era lo que tenía el conejito? ¿Era una caja al final o no era una caja? Para mí era una caja, pero ¿qué utilizaba el conejito? Utilizaba mucho qué? ¿La? ¿La qué? Muy bien, la imaginación. Utilizaba su imaginación. Esa caja la transformaba en un montón de cosas. La podía... Transformar en un auto, la podía transformar en una montaña, ¿sí? en un robot. Usaba mucho su imaginación, jugaba con esa caja. Me hizo recordar cuando yo era chiquito que yo tenía una percha y le usaba como nave espacial. Y usaba mucho mi imaginación. Todos nosotros utilizamos nuestra imaginación. Así que lo que les quiero proponer, si ustedes me pueden comentar a través de un dibujo, en mi caso fue una percha, entonces yo voy a dibujar distintas naves espaciales y a mi percha y si se animan a mostrarme una foto si siguen teniendo ese objeto se sacan una foto con ese objeto sí ¿les parece? quiero ver sus trabajos así que... quiero ver cuánta imaginación que yo estoy seguro que tienen muchísima imaginación ustedes para poder compartirla suscríbanse al canal y si tienen algo para comentar alguna otra actividad Algún otro, algún otro cuento que me quieran sugerir, me lo sugieren en los comentarios. ¿Está bien? Bueno, nos vemos hasta el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Chau!